¿Usted a qué piensa que venimos así? ¿A hacer el moniato? Esto es una sesión de control al Consejo. Y usted ha de responder porque es el presidente de la Generalitat. Y a una pobreza que en estos momentos, según la encuesta de condiciones de vida del INE, arriba en el país van a 23,6% de personas que están persota del lindar de la pobreza. La realidad por favor, la realidad es que las cosas están cambiando. Están... No, eh, mire, yo. Hablaré de la Comunidad Valenciana, señor Blanco. De la Comunidad Valenciana. Porque usted habla de la defensa de las señas de identidad. Si ustedes no defienden ni la lengua, para ustedes hablamos catalán y aquí se habla valenciano. La cuatribarrada, la cuatribarrada. Y son, y son... Sí, señor Blanco, señor esa es la Moreno, realidad. Favor. Esa es la realidad. Esa chulería, ese menspreu. Al que estén acostumats acostumbrados, ¿sabes qué resultado ha tingut qué resultado ha tenido? Que el bipartidismo ha pasado del 90 al 51%, pero que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha pasado del 52 al 29%, que han caído ustedes 23 puntos, que prácticamente la mitad de la gente que les va a votar ya no les vota. Ese es el resultado. Usted dice, claro, usted viene aquí a hablar de Andalucía, es que a usted no le interesa hablar de lo que su partido está haciendo en otras comunidades autónomas donde está gobernando. Entonces ahí no tiene discurso, señor Blanco. A ir, y si yo del hemicicle, estaba el señor Camps, parlant, bin minus de deliris, y on vas a quedar bocabadad, que la comunidad valenciana será la primera en salir de la crisis, que son el motor de España. De ella también que el Partido Popular tornaría a guañarles elecciones por mayoría absoluta. Y yo pensaba que era surrealista. Pensaba que el que estaba diciendo el señor Camps era impensable. Y de repente va a caer. Y va a pensar, no, no, es el matéis que dio el señor Fabra en cada sesión de control. Es el matéis que dio el señor Weber con la esa pregunteta. Es el matéis que aplaudisen todos los diputados y diputadas, porque vos te veas así hacer discursos, para a la segua bancada. No discursos para la sociedad valenciana. Usted debe ser consciente que las cosas están mejor que ayer. Así están, y lo dicen todos los indicadores económicos. Cierto es que eso no ha supuesto un beneficio para la gente todavía. Cierto es que eso no ha supuesto un beneficio para la gente todavía. Pero las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. Lo quiera usted ver o no lo quiera ver. Los... Donde es un disco rayado, pero es la realidad, señor Blanco, pero es que a usted no le interesa escuchar aquello que sea hablar señor, en positivo. Por favor, bueno, señor Blanco, allá usted, allá usted, señor Blanco. Esta es una mala copia del original. Usted tiene un dilema y es continuar esa línea de camps, la línea de la de la realidad, de la alucinación constante, que le reporta aplaudimientos pero una deballada electoral. O cambiar y actuar con responsabilidad, con humildad, con diálogo, con madureza, con autocrítica. eso es el que le caldría hacer. Y con es la realidad, que es moldura. Baixar del coche oficial y chafar el carrer. Y volar como la gente no está Chens contenta. Con no hay alegrías carrers, Porque la situación es moldura y las segues políticas le están empichorando.